Por mi primo favorito, Eric. Gracias por ser el último de mis primos en venir a Florencia para visitarnos. Y también por mi futura prima. Lo siento. Intentaste entrar en la NFL y no hubo suerte. Tienes que empezar a lidiar con la vida real. Al mal tiempo, buena cara. Por nosotros. ¡Salud! Se llama calcio florentino. Es un deporte muy antiguo que se juega en Florencia. ¡Bravo! Quiero jugar. ¿Jugarás con Santo Espíritu? Genial. Quizás sí podamos ganar. No sabes lo que haces. Suele participar lo peor de lo peor. En el pasado se han tenido que anular partidos por ser demasiado violentos. Uh. ¡Bienvenido a Italia! Ahora somos hermanos. Bienvenido a la familia. Necesito ganar la final, si no seré un don nadie. Piensan que no deberías jugar porque eres americano. No me deje en mal lugar, respete el juego. Adoro el calcio. ¿Y adoras a Paolo? Paolo es mi compañero, mi amigo. Florencia no es muy grande, y todo se sabe. Un buen amigo mío me ha estado ocultando cosas. Ella me importa. Yo la quiero. ¡Oh! Mírate. Nunca haces lo que realmente quieres. Volvamos. Debes hacer lo que te dicte el corazón. Perdido en Florencia